La reforma del derecho foral para la adaptación del pacto de estado nos parece positiva Sí, nos quedamos en ese conservadurismo que a veces no se debería detener cuando hablamos de violencia machista también se ha dejado el intintero el informe recientemente publicado del grupo de expertas que lucha contra la violencia machista y como decíamos en podemos y como se denuncia un maltratador volvemos a reclamarlo no es un buen padre no podemos ganar la batalla al machismo con y una vez más hay que lamentar que un grupo, la ultraderecha de estas Cortes, no haya tenido a bien de sumarse. En 2020, de 168.057 denuncias contra la violencia machista, únicamente siete fueron falsas. Así que ahora, más que nunca, por parte de Podemos Aragón, nos sumamos a ese grito feminista de ni un paso atrás contra aquellos que quieren imponer sus políticas de odio.